Ha abierto un portal. La presencia quiere advertiros de algo. ¿Qué pasa, Mona? Que estamos en peligro. Datos. Datos. Datos. Datos. Datos. Datos. Datos. Datos. El carné de la peña, el carné de la piscina, la ITV. Que por cierto, se me va a caducar. ¡Ah, ah, ah, ah! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Euskera ahora. Hermano, tengo que contarte algo. Se te ha pasado la ITV. ¡Cago en la leche! <risa> y casi Euskera, esta película en ya al datuko de gobierno de Navarra Nafarro aco Gobernua. a